algo así no. algo así ya Listo. Sí. La otra vez Puede ser que me pasa, pasa cada rato <risa> sí, Ya sé no, bueno, otra vez es que... ¿No te has subido un camión que dice crematizado y no está crematizado? <risa> varias veces <risa> no, bueno, sí. no preguntes Como te decía eh, Nos estábamos mirando los ojos Y me y me dijo ¿Qué me ves? Le dije, no pues nada Y me preguntó otra vez ¿Tienes 50 pesos? Y le dije, no pues sí, por miedo a que me hiciera algo ya. Y okay. me dice, sácalos. Esa, ese, después de ese. Me dice, sácalos. Otra vez. Ya para dónde grabar esa? No te No, de hecho los iba a meter, pero se me